Muy buenos días. Empiezo con la lámina que me envió Dawn, el Dr. Peterson, con las ligas uh, de la información que necesitan uh, para el curso. Entonces, seguimos con mi charla. Soy Robert Anderson y voy a hablar sobre la complejidad del modelo. Pues se podría llamar a uh, esta charla la selección de modelos y el control de sobreajuste en la calibración de los modelos, con énfasis en det detalles de INM-Eval e y Wallace. Pero también se podría llamar, pues, ¿cómo gastar más de 15 años trabajando en la metodología para poder hacer lo que uno quiere hacer como biólogo? Y en realidad este, este uh, ha sido el viaje uh, de los últimos años en, en pues mi investigación y mi laboratorio. Soy profesor uh, de la City University of New York uh, y precisamente en uno de los campuses de Tyler que también se llama algo similar, City College of New York. Entonces, ¿qué hace mi laboratorio? Nuestro uh, laboratorio estudia patrones temporales y espaciales de, la, bueno, de lo adecuado que es la, el ambiente, que es un poco difícil de traducir, pero muchas personas dicen idoneidad. Pero también uh, estudiamos las consecuencias ecológicas, evolutivas y prácticas de tales patrones y usamos muchas herramientas para hacer esto. Voy a empezar con un, digamos, el marco uh, conceptual, pasar por tres uh, estudios y después hablar de unos recursos que ojalá uh, les ayuden bastante. Empezamos con los conceptos. Entonces obviamente este es un curso uh, sobre el modelado correlativo de información sobre los nichos y las distribuciones de las especies donde usamos usualmente registros de las especies y datos ambientales, hay muchos algoritmos disponibles para de alguna manera formar un modelo del nicho o los requisitos de la especie que se aplica o se proyecta al espacio geográfico para mostrar las áreas adecuadas. Pero debido al, al hecho de que este modelo es de alguna manera relacionada, relacionado con los requisitos de la especie se puede también proyectar a otros lugares y otros periodos del tiempo y hay muchas uh, aplicaciones para la conservación, para especies invasoras, enfermedades zoonóticas y el cambio climático obviamente uh, aplica a todas estas demás aplicaciones. Pero ojo, eh, este modelado no es tan fácil, no es como dicen este um, pues no es simplemente clic, clic, clic, no estás um, nada más espichando botones, como decimos en Colombia. Y pensamos también en lo realista, lo, bueno, lo, lo útil o no uh, que es el realismo uh, no mágico sino ecológico para que tengamos eh, un realismo uh, ecológico y no mágico. Entonces, este, podemos realmente pedir a técnicos correlativos que identif identifican, los, los factores ambientales que, que causan las distorsiones. Entonces, en realidad, podemos llegar a oro empezando con plomo y sobre todo con las técnicas avanzadas que, que pues, por ejemplo, como el Machine Learning, que están desarrollados no para, para alumbrar los factores realmente causales, sino buscar patrones. Entonces, una de estas técnicas, pues, súper utilizado es el Maxent, que ha tenido mucho éxito en el sentido de, se, pues, se está usando mucho, pero también es, es muy controvers controversial. Este, pues, yo era parte del equipo que tomó esta técnica y lo aplicó uh, para el modelado de distribuciones nichos. Y, pues, quiero destacar tres cosas. Que el Maxent es muy sensible a sesgos en los datos uh, que uno provee, segundo que la complejidad del modelo es sumamente importante y que tenemos aquí pues preguntas conceptuales sobre predicciones en, y el contraste con las expli explicaciones. Hace unos años me pidieron una perspectiva sobre el campo y mencioné cinco uh, grandes problemas um, para el campo y voy a hablar hoy sobre las últimas tres que tienen más que ver con pues tal vez la, la metodología y pasamos ahora a tres estudios que tratan de unir uh, el, lo de pensar en la parte conceptual y pasarlo a, a realizar una, un uso metodológico. Entonces empiezo con un, un lindo estudio, bastante sencillo, pero yo creo que importante, liderado por uh, un estudiante mío que empezó uh, con nosotros en el pregrado y ahora está terminando el doctorado en otro sitio. Entonces María está trabajando con un grupo con el cual también este, llevo tiempo uh, trabajando con los ratones mochileros del neotrópico, uh, el género Heteromys abajo, que es parte de una familia uh, bastante diversa en, también en, en Norteamérica, en zonas más áridas, pero las especies del sur se relacionan con ambientes bastante húmedos. Entonces aquí estamos trabajando con un par de especies de Ecuador. Entonces la especie Heteromys de, de Leos um, se conocía cuando se descubrió en el 2002 solamente de seis Uh, sitios en una zona de alta desforestación entonces pensando un poco en la, en la conservación así en la conservación de la especie queríamos saber si sus límites de distribución uh, tenían que ver uh, con, con el clima a ver si uh, la, la falta de, de rango en otras zonas se podría explicar uh, por la falta de climas adecuados y se destaca el hecho de que esta es la especie con, bueno, es esa especie del, de la familia que tiene la distribución más al sur. Entonces es un grupo de origen norteamericano y ¿por qué terminó uh, uh, nada más en el centro sur de Ecuador? Porque no hay distribuciones más al sur. Y estamos colaborando con Santiago Puneo y un estudiante suyo, Rubén Jardín, uh, que estaban en ese entonces um, Haciendo unos trabajos de campo y querían usar los modelos para guiar los estudios de campo. Entonces, quiero comparar con lo que era el estado del arte en ese entonces, que fue un mapa sencillito um, basado en el trabajo de expertos que saben de mamíferos y saben de ratones de esta zona. Y fue una de, de las personas quien en el 2006 hizo un gran labor para, para hacer mapas así para muchas especies que carecían de mapas para la IUCN en ese entonces. Entonces, la idea es qué tan mejor puede ser una proyección que hacemos con datos de, de museo para especies que tienen pocos registros. Entonces, usando por, por ejemplo el Maxent, hay unos, um, bueno, como opciones o settings en Maxent, que son muy muy importantes que tienen que ver con la complejidad del modelo el primero es lo que en inglés se llama feature class que de determina lo flexible uh, bueno las opciones y la flexibilidad de las opciones para modelar uh, la, re la respuesta de la especie y incluyen uh, pues uh, las opciones lineales, cuadráticos uh, de productos y, y otros dos que son aún más flexibles, entonces entre más uh, opciones, más complejo puede, podría ser el modelo. El contrapeso es lo que llamamos la regularización, entonces en, en el GUI de Maxent hay la posibilidad de un multiplicador, que no es el beta en sí. Entonces hay una confusión en algunos trabajos en la literatura que refiere a este multiplicador, que es un coeficiente nada más, um, lo, pues lo confunde con el beta en sí. Entonces el, el beta en sí, um, que se ven en los trabajos de, de Phillips y otros, es en realidad el coeficiente para cada tipo de um, de respuesta para cada feature class entonces hay un, un el, el feature class j por ejemplo tiene su beta su j pero el multiplicador es otro coeficiente que se multiplica a todos los betas de una vez entonces es una manera fácil de controlar lo fuerte o lo débil que es la penalización uh, que, que se aplica para cada parámetro que, que se incluye en el modelo y para, para pesos más altos para cada, um, para cada parámetro. Entonces, al final del cuento, entre más feature classes, más uh, complejo podría ser el modelo, y entre más fuerte sea el multiplicador, hay una tendencia de, de modelos cada vez más sencillos. Ajá. Entonces, hay varios malentendimientos uh, con el Maxent. Entonces, uno de ellos... Es, por ejemplo, si le doy a Maxent 19 variables, por ejemplo, las de WordClim, los va a usar todos y saldrá un modelo sobreajustado. Y no es necesariamente cierto. En la realidad, la regularización limita el número de variables y los features uh, que salen en el modelo final. Entonces, para saber realmente cuántas variables uh, sal, salieron y qué tan complejo sea la respuesta a cada variable, hay que examinar un, un archivo lambda, que se llama lambda, para determinar cuáles parámetros um, en realidad uh, salieron en el modelo final. Y usualmente, con una, un valor de regularización adecuado, uh, salen pocos, ba, pocas variables um, y, y no necesariamente es, es un modelo muy complicado y no necesariamente es un modelo con sobreajuste. Entonces, en, en, en general, pues, ¿qué, es, ¿qué es gráficamente cómo podemos ver uh, un sobreajuste para balancear la complejidad y, y lo general que es el modelo? Hablando en términos muy generales, nada que ver exactamente con, con el modelo de nicho. Imagínense que tenemos dos variables y tenemos estos puntos que son puntos reales. ¿no? Podríamos hacer un modelo muy uh, complicado que predice perfectamente a los datos que tenemos. Pero podría ser uh, un modelo sobreajustado, que predice muy bien a los puntos negros que usamos para hacer el modelo, pero que no predice bien a otro juego de datos que, que usamos después para evaluar el, el modelo. Por ejemplo, Por ejemplo, podríamos llegar a mejor desempeño en predecir... Los puntos, los puntos de prueba, que es, es de datos verde, usando una, un modelo mucho más sencillo, por ejemplo, este modelo rojo, que no, no predice con tanto desempeño los, los puntos de, de, cali, de calibrar el modelo, los puntos negros, pero sí logra predecir mejor a los puntos verdes. Entonces la diferencia entre el desempeño de, de calibrar y el desempeño de predecir esta diferencia es menor con la relación uh, sencilla, la línea roja, que sería para la, la, el modelo complejo, que es el modelo, el, pues el, el, la línea azul. Entonces, cómo diablos medimos el desempeño. Entonces hay muchas muchas medidas y yo creo que uh, ustedes lo van a ver en más detalle la semana entrante pero hay algunas medidas de desempeño que, um, que son bastante fáciles de entender uh, por lo menos al principio la, la parte general y, y son útiles y sobre todo son factibles cuando uno tiene datos nada más de presencia aunque el, uh, la segunda medida um, pues tienen limitaciones um, para, para el uso con nada más datos de presencia y datos digamos, de fondo o el background uh, para comparar. Y esto ojalá vean uh, la semana entrante. Pero empezamos con la tasa de omisión, que es muy fácil, que es la proporción de las calidades o puntos um, que caen fuera de la producción. Y queremos una tasa muy baja de, de omisión. Lo otro que, uh, que en, en ciertas situaciones sí se puede usar, uh, contactos de presencia y background, es el que el Area Under the Curve en inglés, um, de, también uh, conocido uh, este, por sus siglas en inglés, del ROC, que es el Receiver Operating Characteristic. Entonces, de todas maneras, tenemos uh, este valor que va de 0 a 1, que... Nos da una, pues una idea, una cuantificación de la habilidad en general uh, de discriminar los, pues las zonas este, con alto, uh, y, alta idoneidad y baja idoneidad. Y es una medida no paramétrica. Al final del cuento queremos un valor alto del, del AUC. Y por ejemplo en el libro uh, que también lideró eh, el doctor Peterson, uh, hay una sección que habla de las circunstancias bajo, bajo las cuales la AUC sí o no es, es adecuado, es relevante, digamos. Entonces, lo que propuso María fue uh, sacar uh, estas dos medidas y, y crear, mucho, a ver, primero crear muchos modelos que difieren en su complejidad. Y después sacar medidas de desempeño este, mirando primero la tasa de omisión, escogiendo los modelos que tenían el menor nivel de sobreajuste según la omisión. Y después um, de estos modelos que tenían lo mismo o muy similar nivel de omisión, buscar el modelo que tenía el mayor valor de la AUC. Entonces, seguimos con las gráficas. Ella creó muchos modelos variando este, los feature classes y también variando uh, el multiplicador de la regularización. Y encontramos que el, el, los settings por defecto uh, saldrían uh, con, um, con la combinación uh, del, del, del cuadro uh, rosado, pero al final ella escogió el modelo uh, que aparecen verde. ¿Cómo lo hizo? Pues empezó uh, escogiendo los modelos con la menor tasa de omisión y después pasó viendo el valor de, de la que en la siguiente para nada más estos dos modelos. Entonces son muy similares en este caso pero escogió el modelo que tenía un valor de la AUG a un 3 más alto. Y en la geografía a ver si pues importa o no? Pues yo digo que sí, conociendo la zona, el patrón de, de clima, de vegetación y conociendo lo, lo que sabemos uh, de los sitios que de, de, de colecta de la especie, sí tiene más sentido el mapa a la izquierda que el mapa a la derecha, sobre todo de la, uh, de la forma que pinta el sur-occidente uh, donde tenemos uh, una cordillera en la costa que sí tiene hábitats uh, adecuados para la especie. Pero comparamos con lo que hicimos los supuestos expertos, que sí somos pues, los que se han trabajado con los grupos, ¿sí? que, que conocen este grupo taxonómico, yo creo que la, um, la, la ventaja de, de los modelos, Puede proveer algo uh, que tiene mucho más sentido, sobre todo si después se, toma, se, se corta la presión uh, aplicándole un embral y después tomando en cuenta las distribuciones de otras especies uh, que son de la misma, del mismo género y ocupan zonas uh, que no son habitadas uh, por el teleos en sí, que aparecen en otros trabajos. Un trabajo anterior, um, por ejemplo, uh, que hice con Enrique Martínez Meyer. Seguimos con otro uh, trabajo de, pues de metodología, pero también de conceptos, um, que fue el, el máster de Alexander Arasavlovich, también estudiante mío. Y, uh, a ver, seguimos. Entonces, entonces, tenemos problemas cuando evaluamos modelos basados en, en datos aleatoriamente escogidos. Entonces, hace unos años, lo tradicional era pues testar el modelo uh, usando datos que se escogieron aleatoriamente um, pero hay, hay varios problemas entonces es muy fácil predecir datos uh, que se escogieron uh, aleatoriamente porque porque primero están usualmente muy cercanos a a otros otras localidades que sí se usaron para formar el modelo y segundo porque haciendo esta partición aleatoria, man, o se preserva, se, sí, se continúa uh, cualquier efecto del sesgo de muestreo. Entonces si en general los, las localidades uh, sufren de un sesgo de muestreo, este sesgo uh, penetra y, y sigue en los dos sets de datos, datos que, que están uh, producidos por la visión aleatoria. entonces División aleatoria llega a valores sobreestimados de las estadísticas de evaluación y no pueden detectar el sobreajuste a cualquier sesgo de muestreo que sabemos que es casi siempre presente en nuestros datos. Entonces, otra opción que no es perfecta, pero sí pues es un avance y es más, pues más racional y, y más adecuado, es dividir los datos las localidades espacialmente entonces lo que propuso Alex fue escoger cuatro uh, particiones de aproximadamente el, el, el, el mismo uh, tamaño de muestra y por ejemplo hacer lo que se llama en inglés el, el k-fold um, uh, pues es una cross-validation cuatro particiones pero es el, así que el K es igual a cuatro. Entonces en este tipo de análisis se hace un modelo con los tres grupos aquí en blanco y dejando el uh, primer grupo uh, con los puntos negros para evaluar el modelo después. En la segunda ronda se hace lo mismo pero dejando afuera uh, los uh, los puntos de la segunda partición y después el tercero y después el cuarto. Y se saca uno promedio de los resultados. Entonces él hizo uh, tres, uh, bueno, tres estrategias. Una uh, fue lo aleatorio. El segundo, lo que les acabo de mostrar, de dividir las localidades geográficamente. Y tercero, hizo lo mismo, pero con un cambio. Entonces, por ejemplo, el Maxent y muchas técnicas comparan las condiciones ambientales de las localidades de colecta, pues los, con, compara estas condiciones a lo disponible en la zona de estudio que uno escoge. Entonces, surge un problema con las particiones geográficas, que es lo siguiente. Si incluimos información de, bueno, del fondo o del background para toda la región de estudio, pero quitamos las, uh, la información de las, de las, de las localidades que, que vamos a, a, a dejar para, para después para, para evaluar el modelo. Entonces, damos una señal negativa en esa zona para, para las condiciones que en realidad uh, la especie se sí habita. Entonces, eh, la tercera opción es hacer exactamente lo mismo, pero no incluir eh, en los datos de background o datos de fondo eh, los, ambientes para el, bueno, los ambientes para el área que corresponde a las localidades que se dejaron para después para evaluar el modelo. Entonces, ¿qué encontró? Entonces, por ejemplo, encontró eh, viendo nada más la tasa de emisión el sobreajuste se disminuye con valores más altos de la regularización. Entonces entre más, um, más, baja, uh, el ba más bajo el valor, más complicado el modelo y más sobre sobreajustado. Entonces aquí tenemos proyecciones geográficas para la especie. Con dos valores de regularización muy diferentes. Primero el punto 5 que es muy, muy poco, muy poco, uh, muy poca penalización. Y después mucha, mucha penalización. Entonces vemos que los modelos son súper diferentes. Que primero es demasiado complicado, no tiene tanto sentido. Uh, se ajusta a las zonas de más colecta. Y después el el 8. Es, es muy difuso, es súper difuso. Aún tiene unos patrones que tienen un poco de sentido, pero, pero es muy difuso. Y viendo las, uh, las estadísticas, llegamos a la conclusión de un valor uh, alrededor de 2. Um, salió uh, el modelo, o yo, el modelo uh, más adecuado. Y... Y eso concuerda uh, más bien eh, también en la parte de la geografía, con lo que sabemos de los requisitos de la especie y las, los patrones de vegetación en la zona. El tercer estudio incluye varias cosas que, uh, pues, que hemos uh, discutido hasta ahora en esta charla. Entonces también fue un trabajo uh, hecho por un, un estudiante, Robert Boya. Um, parte de su maestría, y vamos a ver una técnica de, de disminuir el efecto de los sesgos de muestreo y cómo se, se puede evaluar si funciona o no. Entonces, Robert uh, trabajó en este proyecto uh, con una especie um, de mamífero de Madagascar, de las zonas altas de Madagascar. Y tenía, pues para el trópico, bastantes registros, uh, igual como el Tromis uh, anterior uh, con el cual trabajó Alex. Había 57 localidades, uh, bueno, identificado por el experto, el co colaborador Stephen Goodwin, pero refleja los sesgos de muestreo de las, de las zonas que se han muestreado uh, en, en la isla. Robert hizo un filtrado espacial de 10 kilómetros, quitando uh, los puntos um, en un proceso que, que dio el mayor número de localidades posible um, bajo la regla de que tenía que ver por lo menos 10 kilómetros entre localidades. Y salieron, salieron 31 localidades. Después, dividió a las localidades en tres particiones, aproximadamente el mismo número de localidades, y hizo lo que propuso Alex. Uh, hizo un modelo con dos grupos, lo proyectó uh, en el norte para evaluar el desempeño, después con el norte y el sur, y para evaluar uh, las particiones en el centro, y después uh, pues la última opción. ¿Y qué vio? Entonces, Aquí vemos las predicciones uh, que salieron, pues, bastante bien uh, para esta especie de tierras altas húmedas. Um, pero sí, obviamente hay diferencias. El, el modelo del, uh, que aparece a la izquierda es el modelo um, que se uso con, bueno, que salió el mejor, modelo, el, mejor bueno, el, mo el modelo que salió cuando se usaron todas las localidades y en el centro vemos el modelo que salió uh, con los datos filtrados espacialmente y si hacemos un zoom en el norte en este rectángulo rojo vemos unas diferencias bastante, bastante claras e encima tenemos el, el zoom de la, del modelo hecho con los datos no filtrados y abajo eh, lo correspondiente con los datos uh, filtrados y las, las flechitas muestran localidades de prueba que, que cayeron afuera de la proyección. Entonces, había uno, dos, tres, cuatro, cinco localidades afuera de la proyección que, y la proyección es bastante más restringida um, con los datos no filtrados. Mientras, uh, con los siete datos filtrados, lo, se logró predecir todas las, las localidades en el norte. Entonces, como dicen en Venezuela, pues como que la vaina funciona, ¿no? Entonces seguimos con unos recursos. Primero, que el Maxent, uh, pues ya es, es como se dice, está abierto, el código está disponible, uno puede ver exactamente en toda la, la programación que hace uh, el Maxent um, línea por línea y fui también parte de este proyecto. El Maxent uh, ya no se, se consigue bajando um, de la página web de Princeton, sino del Museo Americano y hay un par de cosas interesantes. Hay un nuevo paquete R, MaxNet, que permite uh, correr um, modelos de Maxent uh, sin usar Java. Y también me parece súper interesante un nuevo formato del output del, del programa, este, el C-LogLog. Uh, o um, el blog de todas maneras uh, el paper explica la, pues la matemática y las diferencias en la interpretación um, de la salida um, del, uh, del modelo. También en los últimos años mi, mi laboratorio ha trabajado con otros colegas en Stony Brook y en Columbia para crear dos paquetes de R, para automatizar cosas que para nosotros eran pues, fastidiosos. Y uno, uno um, es el filtrado espacial que mencioné. Y el segundo es pues, el, el ajuste pues, de correr muchos modelos y escoger el, el mejor modelo, ajustando los settings. Entonces, el primero se llama y el segundo es el INM e Eval. También después, a ver, cuando me hicieron, uh, pues, cuando me pidieron hacer uh, la perspectiva sobre el campo, una cosa que sugerí es que el campo necesitaba software que lograra un balance apropiado entre automatizar y supervisar. Entonces, no es que pues, los profes supervisan a, a los estudiantes, sino que el software automatiza la parte repetitiva, pero que el usuario tome decisiones importantes, biológicas y conceptuales. Entonces, la supervisión es la supervisión humana del usuario. usuario. Hace unos años, pues como tres años tal vez, surgió una... una un reto que se llama el E.B. Nelson Challenge del GBIF para nuevos usos uh, de datos de GBIF. Y el grupo, bueno, pregunté al, al grupo de personas que habían trabajado en los dos paquetes de ayer a ver si querían participar en algo nuevo para hacer estos paquetes más accesibles a la gente. Y varias personas sí se anotaron y Llegamos a la idea de combinar los, los métodos de la programación con las ventajas de los GUI, uh, por sus siglas en inglés, del Graphical User Interface. Entonces, quisimos un, bueno, una herramienta y lo, lo que aparece um, al usuario es algo flexible, interactivo y que se puede expandir, pero que atrás, en el fondo pues corre código de R porque es R um, R es el, pues la lengua de programación donde yo creo que ahora la gran mayoría de la innovación que vemos en la el colegio espacial, pues se está realizando con R Y salió Wallace, entonces Wallace ya tiene un, un trabajo en Methods in Ecology and Evolution que explica el software, y estos son los autores y muchas instituciones. ¿Y qué es Wallace? Entonces, Wallace es una aplicación GUI que incluye la mayoría de los pasos de, de un trabajo de modelado de nichos y distorsiones y que usa paquetes de R y muestra muy claramente um, quiénes hicieron, uh, hicieron tal paquete. Y básicamente empezamos con los paquetes que vimos desarrollados usamos también shiny que acaba de salir en ese entonces y shiny es un paquete de R que le permite a uno tomar un paquete de R normal digamos y convertirlo en un GUI trabajamos por GitHub remotamente en varios países en varios continentes metemos un poco de creatividad no mentiras metimos bastante creatividad Um, también discutimos en, en el sentido de que peleamos más o menos um, un par de veces, pero nos divertimos. Y er, er, en realidad fue el proceso más creativo uh, que me ha tocado en, en los años que he trabajado en, en ciencia. Fue, fui, pues fue destacante para mí lo que al final uh, logramos. ¿Qué es Wallace? Que no es nada perfecto, pero es, es algo que funciona y que yo creo que puede, puede crecer. Entonces, Wallace tiene varias cualidades. Y uno, una de ellas, es que está abierto. El código está abierto en GitHub y los usuarios pueden usar datos abiertos de, de, de base de datos, de bases de datos como el GBIF. Segundo, te guía. Entonces, para, para cada parte del programa hay, hay texto que te guía sobre la parte conceptual, también de cómo usar uh, esa parte de la, del programa y referencias para leer más, porque siempre hay que leer más. También es flexible, da varias opciones, esperamos que en el futuro haya aún más opciones. Y en muchos pasos um, el usuario puede proveer datos suyos y casi siempre puede uh, guardar los resultados uh, de la etapa es interactivo. En vez de correr un análisis enorme y ver el, el, el resultado al final final, en cada paso el Maxent le muestra a uno el, el resultado, que puede ser un mapa, puede ser una tabla o puede ser una gráfica. También Wallace es reproducible porque al final del cuento te da el código que se corrió en el análisis. Entonces es perfectamente reproducible y documentable lo que uno hizo esta parte pues realmente me gusta. Y también Wallace está hecho de una manera para poderlo crecer, para que se expande, porque está hecho de una serie de módulos. Por ejemplo, tenemos columnas que son etapas y en la etapa de obtener los datos ambientales, tenemos ahora dos opciones muy sencillas. Se proveen lo, las capas de WorldClim o el, el usuario puede subir cualquier uh, juego de capas coincidentes uh, que, que quiere meter. Otra, um, otro ejemplo es para el, la etapa de modelar. Hay dos opciones que son el BioClim o el Maxent y se podría entonces en el futuro, ojalá, meter varias opciones más. Otra cualidad en la expansión del software estamos trabajando con varias colegas en muchas partes y tratando de corregir, ayudar a corregir algo que, que falla en, en el campo sobre todo de la programación, que es la diversidad humana. Entonces, haciendo colaboraciones con biólogas y sobre todo al nivel de pregado, eh, estudiantes um, de varias etnias y, races, y razas. Y para mí, pues la inclusión y la tolerancia son muy importantes en la vida y también en la ciencia, y es algo, pues, gratificante, no sé si, si se dice en, en castellano, gratificante, que me agrada mucho, digamos, a esta parte humana del proyecto. Entonces, ahora vamos a hacer un muy, muy breve uh, paseo viendo algunas, este, pues, algunas partes uh, de la experiencia que tiene el usuario usando Wallas con láminas uh, que juntaron Jamie Cass, Sarah Minen, y Gonzalo Pinilla. Entonces, primero, instalar Wallace es, es bastante fácil. Si uno tiene R o si tiene un amigo que usa R, es súper fácil. Si usa Maxent, tienes que, tiene que tener el Maxent en tal sitio, pero es bastante fácil. Y para realmente instalar el paquete R, son tres líneas de código. y Ahí te sale, le sale el, uh, el interfaz. Entonces, es importante acordarse que, que Wallace tiene componentes que son pasos. Que aquí son columnas, tiene componentes y los componentes incluyen módulos. Entonces los módulos son opciones para cada etapa que llamamos un componente. Entonces, tenemos varias partes uh, de la interfaz. Los, uh, pues las pestañas uh, en la parte superior son las etapas, los componentes. Segundo, uno escoge uh, el módulo que quiere usar para el componente en el cual uno está y, hay información 2A sobre los paquetes de AR que corren atrás uh, y las opciones que, que uno escoge para, para el módulo en sí. El 3 es donde uno escoge el, el mapa base. El 3A es una ventanilla que pues, le explica a uno lo que acaba de hacer el programa. Entonces le, le, le va diciendo qué hizo. Y el 3B es el resultado, que puede ser mapa, una gráfica o una tabla. En cada módulo, para cada módulo hay texto que le guía a uno, como les expliqué antes. Um, para cada componente hay, pero también para cada módulo. Uno puede subir los datos que uno ya tiene o puede bajar registros de algunas bases de datos, como el GPF Aquí para el oso andino, el oso frontino. Uno puede usar sp para hacer un filtrado espacial. Aquí tenemos un zoom para las localidades del oso. Y las localidades en azul son las que se quitaron en el proceso del filtrado. Así que tenemos al final un set de datos, um, bueno, con, bueno, con menos efectos del, um, de, la, de los sescos de muestreo Uno puede cortar las capas uh, a la zona de estudio que, que uno quiere. Puede proveer uh, un shapefile uh, o, o lo puede hacer dentro de Wallace de, algunas, de varias maneras. Y uno puede bajar las capas ya cortadas. Entonces ya no más el es necesario el, el QGIS o el archis o el no sé qué GIS. Um, esta parte que puede ser fastidiosa se puede hacer en, en Wallace. Hay la posibilidad de hacer particiones de los datos aleatorios o también espaciales y, y eso pues le ayuda mucho a la gente. Esto es una de las partes que usa el INM e eval Pero lo más importante quizás del INM e eval uh, dentro de Wallace es que uno puede correr muchos modelos de, de Maxent, de varias combinaciones, de feature classes y niveles de regularización, y, y hacer los modelos tomando en cuenta las particiones de los datos y, y lo de um, usar un, o de, lo de no usar los datos de fondo que corresponden a las áreas geográficas de, las particiones, de la partición que... Que se, que se deja uh, para después evaluar el modelo, que es muy fa fastidioso hacer de otra manera. Uno puede ordenar los resultados para la columna de la métrica de evaluación uh, que uno quisiera para poder tratar de escoger el modelo que más le corresponde a uno, que más le se le uh, se le pues se le parece. Entonces una cosa muy importante es que no hay un setting por defecto que escoge el mejor modelo. Entonces es imposible seguir sin pensar aquí y tomar una decisión. Entonces uno tiene que pues, leer, pensar, pues ojalá leer, pero, pero de alguna manera uh, pensar y escoger el modelo que, uh, que quiere seleccionar para seguir a uh, los pasos después. Es posible ver las curvas de respuesta a las, a las variables uh, que salen del MaxEnt. También, obviamente, ver la proyección en el mapa, aplicar un umbral para ver un mapa binario, por ejemplo. También proyectar el modelo a otro espacio, otro tiempo. Y con las proyecciones, uh, las proyecciones a otros lugares o otros periodos en el tiempo. Entonces hay la posibilidad de, de ver uh, el valor de, de lo análogo o no. Y al final aquí en esta última, uh, última lámina, pues es un ejemplo del código se, que se corrió, que uno puede usar para documentar lo que hizo, para pasar a los colegas, para el supplemental information, la del paper que le sale en Science. Y ojalá después pues me, me den las, uh, las, ¿cómo se dice? Este me dicen a mí el secreto de publicar en Science que, que nunca he hecho y pronto no lo haré. Pero, también uno puede tomar este código y correrlo nuevamente en R para pues, llegar a la misma, uh, al mismo resultado. ¿Y dónde está Wallace hoy? Primero, pues la versión, la primera versión está. Tiene su software Note, un grupo de Google y un correo para, para los bugs que, eh, que encuentran. Y sugerencias para el futuro. Tenemos otro proyecto de la NSF para trabajar con los colaboradores externos para adicionar nuevos módulos. Y realmente el, el proyecto tiene dos uh, metas. Una es a crecer uh, a Wallace, ¿no? Y la otra es refinar el proceso de adicionar los, los módulos para que en el futuro sea mucho más fácil y... Y entonces en el futuro el, el, el Wallace podría crecer más rápidamente. Tercero, hay un otro proyecto nuevo uh, y Mary Blair es uh, la persona liderando eh, ese proyecto que va a desarrollar dos paquetes de Eren nuevos um, y vamos a incluirlos en Wallace y hacer una... Pues una conexión entre Wallace y un pro programa que se llama Biomodelos. Bio uh, Jorge Velázquez de es la persona encargada del desarrollo de biomodelos en el Instituto Humboldt en Colombia. Estos dos paquetes van a usar información de, de satélite, de uh, capas de sensores remotos, para procesar la salida um, del, de los modelos de nicho, para tomar en cuenta las pues las zonas que ya no, ya no son habitables para las especies, según los cambios en el uso del suelo uh, debido al humano. Y el, el otro paquete va a hacer varios cálculos de cambio uh, de biodiversidad según um, cambios en el uso del suelo. En mi laboratorio en general, estamos trabajando en, en dos proyectos. El, el más fuerte, el, el, el el mayor uh, enfoque uh, del laboratorio es una colaboración con científicos en México, Lázaro Guevara, um, Ella Vázquez domínguez y Elizabeth Arellano, tra trabajando con bosques de neblina, um, bosques mesófilos, datos de paleoclima, uh, datos de los atributos de la especie y datos genómicos um, para predecir y poner a prueba estas predicciones en islas um, de, de hábitat um, de bosques nub, de nublados aislados trabajando con pequeños mamíferos. El segundo es, tiene que ver con la adaptación local, trabajando con unos um, fisiólogos y genet geneticistas en España con una especie en la, alta, el, pues, la parte alta de, de Iberia integrando uh, estas perspectivas, viendo la posibilidad de uh, adaptación local um, de esta especie, que habita zonas uh, pues muy diferentes en la parte superior y la parte inferior, altitud, altitudinalmente uh, de su distribución. Entonces, eh, les agradezco a ustedes y también a Town uh, por coordinar este gran curso, y para mí ha sido un placer contribuir a algo, pues por lo menos una semana um, y mostrar algunas cosas uh, que han salido del de laboratorio que pues yo creo que son importantes para hacer uh, modelos um, que son más, más confiables. Y aquí tenemos la página web de, de Wallace y la página web del, uh, del laboratorio. Muchas gracias a ustedes y pues les dejo con la misma lámina uh, que Town uh, nos envió, con las ligas, los enlaces uh, importantes para, uh, para el curso. Nos estamos hablando. Muchas gracias.